Cumbre Industrial, Ruacorga pasa a y Cochabamba y Atapi, acordarán con amplia agenda sector productivo microempresarios, Maipita, hasta un cusis rascán, un chay, encuentro. Ha sido histórico para nosotros estar entre la micro, pequeña empresa, la mediana, y la grande, los empresarios y los artesanos. Como pueden ver ustedes, el pedido es lo mismo. Entonces, nosotros, como la micro, pequeña empresa, el tema del régimen, ustedes muy bien saben, la pequeña y la grande nos están midiendo con la misma base. Ya estamos pidiendo un trato muy especial, un trato que sea diferenciado a la medida de la micro pequeña empresa. Y nada conclusiones, CAN, Modificación, Requisitos, Capunan, Créditos, Banco de Desarrollo Productivo, Nislamanta. Alrededor del 95% trabajan con la banca, y por lo tanto nosotros estamos pidiendo... El tema también, el tema de los requisitos. No hemos dicho que nos regalen, lo único que hemos dicho es que sea flexible en los requisitos. Que uno de los, el tema del BDP, ustedes muy bien saben, los requisitos es a veces indeseable, no se puede cumplir con esos requisitos. Que hay documento completo, que hay conclusiones, Manta, presentas para Canga, presidente Evo Morales Nizhaman. ...toda vez que se ha implicado a más de una veintena de servidores del órgano judicial... ...entre vocales, jueces, secretarios, auxiliares... ...y obviamente eso preocupa al Consejo de la Magistratura... ...porque daña la imagen ¿no? y la credibilidad misma de, de la función de los servidores. Entonces se ha hecho la declaración ampliatoria ante el Ministerio Público... ...él ha solicitado y ahí es donde ha implicado a más de una veintena de servidores... ...del órgano judicial y otro, otro tanto del Ministerio Público. Y en función a eso es que el Consejo de la Magistratura a través de la unidades respectivas, está haciendo la investigación administrativa ¿no? y una vez que termine eso recién se va a establecer si existe o no existe responsabilidad. Obviamente también en esto respetando el debido proceso y, y sobre todo eh, la garantía de la presunción de inocencia. Simplemente es la declaración del imputado ¿no? conforme a lo que se ha hecho en, el, en la declaración ampliatoria en el caso de consorcio de jueces y abogados, jueces, fiscales, eh, policías.